Eh, Miguel María Muñoz, eh, presidente de la Asociación Española de la Carretera. ¿Ha pasado la Navidad, ha pasado vieja, una temporada de muchas fiestas, excesos para el cuerpo? ¿Cuál es la precaución más importante que tiene que tomar el conductor? Es difícil decirla más. Es, eh, en, en todos los libros y en todos los tratados de seguridad vial, sí, pero cuando se habla de la seguridad vial desde la perspectiva del factor humano, que es lo que nosotros podemos hacer, es dirigirnos, ...a los conductores, a los usuarios, siempre se habla de que hay tres temas críticos... ...que son la velocidad, el cinturón y el alcohol o casco según el vehículo que se lleve. Pero ya desde hace unos cuantos años, porque se está estudiando con más eh, precisión... ...con más profundidad la causalidad de los accidentes, aparte casi siempre la atención... ...o la desatención, mejor dicho, como un factor crítico de, de accidentes. Entonces, estos son los temas fundamentales... En estos días de fiestas, pues lógicamente el alcohol es algo que nos tiene que preocupar y a lo que tenemos que prestar una especial atención, pero sin pensar que los demás eh, elementos o de los demás factores puedan tener menos, menos importancia. El tiempo siempre suele ser en estas fechas un factor más a la hora de... Sí, es, es un factor potencial que hay, que hay que tratar de tener la mejor información sobre cómo puede estar... El, las, el tiempo por, por razones de tipo meteorológico en el trayecto que vamos a utilizar y entonces adaptarnos como es natural a, a esas circunstancias. Si podemos evitarlo, mejor evitarlo, pero eh, si hay, no queda más remedio, pues adoptar toda clase de precauciones Es decir, te, empecemos en el caso de nieve, que es el más, el más frecuente en esta época, pues o bien llevar los neumáticos especiales o cadenas eh, cuando, cuando se exija, ...y en esto hay precauciones adicionales que siempre se recomiendan... ...como llevar comida y bebida en el coche, llevar mantas... ...llevar, eh, por supuesto, llevar el móvil con a ser posible... ...con una batería de repuesto. Es, es, es un tema importante, es decir, a pesar de los esfuerzos... ...que se pueden hacer por limpiar una carretera... ...hay que tener en cuenta que muchas veces no depende... ...el, el encontrarse metido en un embotellamiento de esos... ...que puede durar hasta muchas horas... Pues muchas veces no depende ni siquiera de que uno sea prudente ni de que lleve el coche adecuado, sino que puede haber habido una incidencia del tipo que sea o un trailer que ha hecho, como yo ellos en la tijera o un coche que no ha sabido adaptarse bien y se queda atravesado y entonces reconducir todo esto puede llevar mucho tiempo y por eso digo que hay que tomar precauciones adicionales para sobrevivir, es una palabra un poco exagerada, pero digamos para que sea un poco más llevadera las esperas que pueden encontrarse en, estos, en estas circunstancias. Todas estas incidencias también hay que sumarle el estado lamentable de algunas carreteras. ¿no? Sí, este es un tema que a la asociación que presido nos preocupa enormemente. De hecho, es probablemente el leitmotiv de toda nuestra comunicación a lo largo de los dos últimos años, porque es que es cierto que en España se está produciendo un deterioro grave en cuanto a la conservación de las carreteras. No es una cosa de un año ni de dos, sino que viene arrastrándose desde hace muchísimo tiempo y empieza a notarse ya de una manera clara en muchos sitios. En, unos, en un, algunos tramos por exceso de obras, si cabe decir exceso, cuando son obras que evidentemente son necesarias, y en otros sitios, pues porque ni siquiera se han acometido las obras, y sin embargo el estado de conservación es malo. Entonces, un estado de conservación malo es siempre un factor de riesgo potencial, y si el tiempo es desfavorable, se convierte en más, más peligroso todavía. Y esto, como es natural, es de esas veces que tiene que cargar sobre los sufridos hombros del conductor el... ...tratar de corregir eh, la situación peligrosa que se puede generar con ello... ...con un plus de atención, un plus de prudencia... ...y el, y el tratar de corregir con, pues como digo, con la prudencia... Y ...el malestar de las carreteras. Yo en esto siempre tengo la, el recuerdo de que en los años 93, 94... ...cuando toda España estaba prácticamente levantada... ...como consecuencia del primer plan de carreteras... toda España levanta, quiero decir, las carreteras... ...pues se producían poquísimos accidentes en los tramos de obras... Y eso no quiere decir que, que no fuera fácil, sino simplemente que la gente estaba muy sobre aviso y lo corregía, repito, con más prudencia, más atención y más capacidad de adaptación a las circunstancias. Es probable que sí, es probable que sí, y además es que la concentración, repito, de... de fiestas con el con el fin de semana lo que puede provocar es que la gente tiene menos tiempo para los desplazamientos y entonces aunque tratemos desde eh, de todas las instancias públicas incluso privadas, de insistir en la necesidad de escalonar los desplazamientos pues nos cabe, no cabe duda de que este año el escalonamiento es más difícil y entonces pues esto, vuelvo lo mismo, no hay más antídoto para ello que más precaución, más, eh, más atención menos eh, olvidar por completo el que ese trayecto a lo mejor uno lo hace habitualmente en tres horas y a lo mejor tiene que hacerlo en cuatro y media, ¿y qué le vamos a hacer? Es decir, porque contra eso no se puede luchar y sobre todo no caer en la tentación de cuando ya se supera un atasco tratar de recuperar el tiempo perdido, corriendo desaforadamente en el tramo siguiente. Hay que aceptar que en circunstancias como estas un viaje puede durar un 30, un 40, un 50% más, no lo sé, eso es imprevisible siempre, pero que, es que eso hay que aceptarlo con, con el mejor ánimo posible y y repito, adaptarse a las circunstancias.